y como te gente de youtube aquí estamos mi nuevo canal de youtube pues vamos a ver cómo poner capítulos en tus videos de youtube comencemos bueno para esto le damos a contenido como están viendo aquí a contenido porque tenemos ahí contenidos pues agarramos una de estas y vamos a modificar pues ya que tenemos aquí damos ah por aquí, por aquí pues aquí podemos ver yo voy a agregar este 1 punto van a 24 y ponemos vamos a 2 punto 24 vamos a publicar o wow, andar y vamos al que estamos ahí tenemos aquí aquí me que no hay internet pero o sea, pues aquí está el video todavía está cargando, tengo un problemita con el internet, pues había ido. Pero bueno, qué está, Vuelve, la moda mortal. Y aquí están los capítulos. Vamos que cargue el video completo. Hola a todos mis amigos y suscriptores, aquí Isaac el Probeca, nuevamente dándoles la bienvenida a un nuevo video para el canal, uno que espero y disfruten muchísimo, pues en verdad esto que les traigo hoy es bastante trágico y muy escalofriante. Sí. ahora sí creo que nos va a aparecer porque mi canal es nuevo saluda a Isa o el pro de acá que me saludó en un video saludos bueno, que no que vive en México pero sino... por ahí por ahí por ahí por ahí por ahí por ahí por ahí por ahí por ahí vamos a hacer llamada y se me dice que me va a ayudar a tener 10.000 suscriptores para tener verificación como él y eso que es genial también quiero un genial pues vamos a ver pues aquí está, tenemos un problemita con el video de Isa Isa el pro de acá pues, aquí está vamos abajo aquí ves el tiempo y un nuevo video ¿lo ves? voy a jugar Poppy Crack Poppy platinos y uno como Minecraft bueno pues adiós